San Pedro Alcántara retomará el próximo domingo 18 de septiembre la celebración de su tradicional Día del Pedal después de dos años de parón por la pandemia. La inscripción de esta actividad es gratuita, con salida a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Iglesia y llegada al Parque de los Tres Jardines. Y el uso de casco es recomendable para los participantes y obligatorio para los menores de 16 años. quiero agradecer vuestra presencia ...en esta rueda de prensa de la Tenencia de Alcaldía... ...que bueno pues se da para dar una buena noticia ¿no?... ...una buena noticia que tiene que ver con el ámbito deportivo... ...y que realmente es doblemente buena... ...fundamentalmente por el hecho de que retomamos... ...una actividad que era tradición en San Pedro de Alcántara... ...que durante por, por situaciones ajenas... ...como sabemos con la pandemia del coronavirus... ...pues realmente no se han podido celebrar... ...durante los años 2020 y 2021... ...y que este año volvemos a realizar... ...y para presentar este acto, este Día del Pedal... ...pues me acompaña Salvador Guerrero... ...de MTB 29... Gamarro. ...¿qué Gamar, Gamar, ...Gamarro... Gama... Gamarro. ...Gamarro... ...Gamarro, Salvador Gamarro... ...del MTB 29.670... Ah, sí. ...y después eh, Rafael Perujo... ...que representa a los ciclistas de San Pereño. ...y finalmente... ...no hemos tenido... ...y van a venir representante de los jugos, lo cual demuestra que los clubes ciclistas de San Pedro de Alcántara pues se implican en un evento que en efectiva es un fomento que lógicamente esta actividad se realiza a través de mi compañero Javier Mérida, pero fundamentalmente no solo la práctica del ciclismo como deporte, sino fundamentalmente la práctica de una actividad física muy saludable y que realmente se puede practicar a todas las edades y que creemos que es una manera de conseguir ...que los niños desde muy pequeños pues realmente se puedan aficionar... ...a esta práctica tan saludable y tan ecológica... ...de un punto de vista medioambiental... ...dado que el hecho de que tenemos que reducir la emis las emisiones... ...que producen los vehículos de motor... ...será el día 16, como hemos dicho... ...18, domingo 18 de septiembre... ...y la inscripción, y yo ya dejaré aquí que ellos ya les expliquen... ...el itinerario, los premios... ...la inscripción, y yo destacaría esto del próximo día 18 es totalmente gratuita, es decir, es totalmente gratuita para los participantes, hay premios variados que yo creo que va, lo van a hacer mucho más atractivo y de aquí lo que animo a, a los vecinos de San Pedro, de Marbella, no de Andalucía de la Chapa, pues que se inscriban, que se inscriban, que, que se vengan, sobre todo a nivel familiar, porque es una prueba muy familiar y que realmente, por lo que esperamos contar, con el mayor número posible de inscritos. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero Jaime Mérida y después que ellos también... Buenos días. La verdad que estamos encantados, como ha dicho el Teniente Alcalde, de retomar esta actividad. Y bueno, es una actividad que, como bien sabemos, está enclavada dentro de la Semana Europea de la Movilidad. Y bueno, dentro de las actividades de la, de, de la tenencia del Ayuntamiento de Marbella, pues recuperamos después de estos tiempos de pandemia el Día del Pedal. Para recordar, va a ser este, este domingo, día 18, Aquí en, en, en San Pedro vamos a, a estar a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, haciendo las inscripciones aquí en, en, en unas carpas que vamos a montar aquí en la plaza de la iglesia. Eh, con cada inscripción se, se da una camiseta y se da una botella de agua a cada participante y a las 11, si todo va bien, pues haremos la salida, una salida controlada, que la que no quiero dejar de agradecer a la policía local y a los clubes su colaboración con voluntarios y, y, y darles sobre todo las gracias porque sin ellos sería imposible realizar esta, esta actividad. Una, una salida que realizamos a las 11 de, de, de aquí de la Plaza de la Iglesia, recorremos el pueblo, bajamos al paseo marítimo, eh, subimos luego por la calle Castilla, llegamos hasta el final de la, de la ruta, es el, el parque de los tres jardines, al que, al que pretendemos llegar sobre las 12 y media aproximadamente, donde haremos, hacemos la, el sorteo de... Realmente no es una prueba competitiva, no hay, no hay, no hay, no hay campeones ni ganadores, pero sí hay un montón de, de, de regalos, hay bicicletas, accesorios por un valor de 4.000 euros que se sortearán entre todos los, los tickets que se darán a las, entre las 9 y las 11 con la inscripción. Eh, eh, para amenizar un poco la, bueno, el sorteo, recordar que, que las, la asociación del el principito pues, pues estará en la, montará una barra ahí arriba en, en los tres jardines para tomar un refresquito cuando, cuando lleguemos. Eh, además de recalcar que la que la prueba es gratuita, me, me gustaría recome vamos recomendar sobre todo el uso del casco. Y, y, y sí decir que va a, ser, va a ser imprescindible para los menores de 16 años. Es recomendable para todos los usuarios y todos los participantes, pero los menores de 16 años obligatoriamente tendrán que llevar, que llevar su casco homologado. Y le voy a pasar la, la palabra a Salva y a Rafa para que ellos... El, el no de... Salva que sí, está más no cerca. No de... Bueno, pues yo nada, yo lo que quiero es animar a la gente que participe, que es una idea... Muy bonita y animar a todos los clubes, familiares de, de los clubes, más la gente particular de todo San Pedro, Marbella, que participen en, en este día de ciclismo que es bonito para todos. Bueno, yo en primer lugar, pues agradecer a, bueno, a Javi García y a Javi Merida ¿no? de, por fomentar otra vez este evento del Día del Pedal, ¿no? que sobre todo lo que hace es que los niños, que, que sí, es verdad que en San Pedro tenemos mucho. Muchos adultos, tenemos eh, eh, profesionales, campeones de España, campeones de Andalucía, pero sí es verdad que siempre estamos atascados un poco en, en el tema de, de niños. Entonces es una iniciativa más que aparte entre los tres clubes, aparte del día de pedal, entre los tres clubes estamos manteniendo reuniones con, con Javi Mérida para crear una escuela de, de ciclismo infantil en el pueblo que creemos que, que fomentará mucho el deporte infantil ellos sobre todo agradecerle aquí públicamente que siempre han estado de nuestro lado y, y seguiremos en reuniones y creemos que para el año que viene o el siguiente eh, la escuela estará funcionando al 100% y, bueno, y esperemos que todo vaya muy bien sobre el día del pedal lo único que bueno, ya, lo de lo que es poco más que añadir ¿no? el, el, recorrido. el recorrido que bueno hay una pequeña bueno el recorrido hay una pequeña que lo sepan donde sale, donde acaba... Vale, la principal avenida. ...bueno empezamos pues en la Plaza de la Iglesia... Avenida Ruiz Picasso... La, ...la Calle Jorge Quillén, Príncipe de Asturias... ...lo que viene siendo Virgen de Rocío... ...ya nos meteremos aquí todo lo que es el Paseo Marítimo... y ...ya lo que ha dicho... de hecho Linda Vista hacia arriba... ...bueno Avenida Constitución... ...Calle San Mateo... ...Carrer Vía Oriental y Fuente Nueva... ...ahí lo único que... ...bueno que hemos hablado con Javi... ...que a mí hay una pequeña variación en el último tramo... ...por el tema de unas obras que bueno... ...la Policía Local... ...tendrán la última palabra y ellos decidirán eh, exactamente la, la llegada. Y lo que ha dicho Javier, oye, que todo el mundo vaya hasta el final... ...que después hay muchos premios, hay un ambiente que siempre hemos, lo hemos tenido fantásticamente... ...la última vez lo hicimos en el, en el paseo marítimo y la verdad que estuvo muy bien... ...y, y nada, hay poco más que añadir, que, que todo el mundo venga, que se anime y que y sobre todo el casco, que todo el mundo lleve casco, no solo los, los pequeños también los mayores tenemos que dar ejemplo y los padres y demás que busquen casco que, que tenemos que llevarlo, ¿vale? Y agradecerlo también a la prensa que, que esté aquí para darnos cobertura.